En el problema nos hablan de la ecuación diferencial i' igual a i por t. Primero tenemos que ver qué significa esto. Es una ecuación porque hay una igualdad y hay una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es i, que es una función. Una función que va a depender de una variable independiente que parece ser t, y de t es la incógnita de nuestra ecuación. Es lo que llamamos la variable dependiente, mientras que a t la llamamos variable independiente. Esto lo podríamos haber expresado también de esta forma. La derivada de i respecto de t es igual a i por t. Incluso podríamos expresar explícitamente que i es una función de t. Aquí queda claro que es la función de i respecto de la variable t. Puesto que i es una función de una única variable, esta es una derivada ordinaria. Y, por lo tanto, diremos que estamos ante una ecuación diferencial ordinaria. Puesto que la derivada es de grado 1, diremos que es de primer orden. Y puesto que en la ecuación aparece la variable independiente de forma explícita, Diremos que es no autónoma. En el apartado B nos proponen la siguiente función. Y de T es igual a C por E elevado a T al cuadrado medios. Y nos dicen que es solución de nuestra ecuación diferencial para cualquier valor de c. Para comprobar esto, ponemos nuestra ecuación original y' igual a i por t. Y lo que vamos a hacer es simplemente desarrollar por separado cada uno de los términos de la ecuación sustituyendo la i por esta expresión que nos dan. Lo primero que tenemos que hacer en este lado izquierdo es derivar la función candidata. Una constante por una función, su derivada va a ser esa constante, por la derivada de la función. La derivada de e elevado a t cuadrado medios será e elevado a t cuadrado medios, y ahora por la derivada de t cuadrado medios. Es decir, 2t medios. Esto se nos va con esto y nos quedaría así. C por e elevado a t cuadrado medios por t. Y por otro lado tenemos nuestra función y de t. Que sería c por e elevado a t cuadrado medios por la variable independiente t. Vemos que ambos términos son iguales y, por lo tanto, efectivamente, la función c por e elevado a t cuadrado medios es solución de nuestra ecuación diferencial para cualquier valor de c. Sí. Nos piden también encontrar el valor de c para que nuestra función valga 1 cuando t es igual a 2. Es decir, queremos que y de 2 sea igual a 1. En este caso tenemos que c por e elevado a 2 al cuadrado medios es igual a 1. Es decir, que c por e elevado a 2 es 1. De aquí deducimos que el valor de c adecuado es e elevado a menos 2. A continuación nos pedían dibujar esta familia de soluciones con la que venimos trabajando. Tenemos que dibujar funciones de esta forma. Una constante por e elevado a t al cuadrado medios. Vamos a ver por separado cómo es la función e elevado a t. Sería algo así. Esto es e elevado a t. Pasa por el 1. Tiene una asíntota hacia 0 cuando nos vamos a menos infinito. Y cuando la variable crece se va hacia infinito. Por otro lado, vamos a dibujar cómo sería t cuadrado medios. t cuadrado medios es una parábola con esta forma. Para los positivos es una función monótona que va creciendo. Entonces, juntando estas dos nociones, tendremos que la función e elevado a t cuadrado medios, empezará en el 1, irá subiendo más rápido que la propia exponencial elevada a t, a un ritmo mayor. Pero resulta que en los negativos, como la función es par, para cualquier valor, para un t y para un menos t, toma el mismo valor. Nuestra función va a ser simétrica respecto a este eje vertical. Esta sería nuestra función. Sería el elemento de la familia correspondiente a c igual a 1. Si en vez de ser c igual a 1, tenemos un c que sea mayor que 1, tendremos que multiplicar por esa constante tendremos funciones de esta familia donde aquí va cortando justo en c si c fuera menor que 1 lo tendríamos por abajo estas funciones en el caso de que c fuera negativo estaríamos multiplicando toda la función por una constante negativa Esta sería la familia de funciones que vamos a obtener. Resulta que hay una en la que en el 2 vale 1. O sea, que para t igual a 2 vale 1. Vamos a tener un elemento de la familia, que es aquel que acabamos de obtener, en el que C era igual a E elevado a menos 2. En el último apartado se nos pide encontrar el campo de direcciones para valores de T y de i que estén entre menos 3 y 3. Tenemos que representar i' igual a i por t. En cada punto, si estamos en el punto t igual a 2 y igual a 1 tenemos que dibujar un vector cuyas componentes son 1 en la horizontal porque es la variable independiente y prima y en la vertical en este caso sería 2 por 1 2 y resulta que la resultante nos daría una dirección más o menos así Lo mismo podemos hacer con todos los otros puntos. Se ve claramente que cuando t es igual a 0, esta componente va a ser completamente horizontal. Y también cuando y es igual a 0. Para un valor de t igual a 1 vamos teniendo de esta forma. Según va aumentando para un valor de T fijo, según va aumentando la I, va aumentando también la pendiente. Y según vamos aumentando la T, también va aumentando la pendiente. Para los negativos lo mismo, pero la I pasa a ser negativa cuando una de las componentes es negativa, con lo cual tendremos así cada vez más pendiente, más pendiente, pero hacia abajo. En esta parte de aquí tenemos algo parecido. Cuanto más alto es el i, más hacia abajo. Y aquí, como tanto la i como la t son negativas, la i', la componente vertical, va a ser positiva. Tendríamos algo de esta forma. Este sería el campo de direcciones. CoVemos se adapta perfectamente a esta familia de soluciones que habíamos encontrado arriba. Obviamente va siguiendo, cruza el eje en horizontal, va bajando por aquí, cruza en horizontal y sube. Si venimos por abajo, sube, corta en horizontal el eje y empieza a bajar. Si partimos de un punto en el propio eje de la T para un igual a cero, nos quedaríamos siempre aquí. Y eso es todo.